Eso es, Chang agarra el arma desde arriba con su mano derecha Pero al cambio de plano lo hace con la izquierda Christine le pregunta cómo ha pagado todo eso Y el bigotes le muestra que ya no tiene la moneda de oro ¡Anda ya! Si se la diste al pistolero y a este se lo tragó un graboide Con lo que es imposible que tuvieras la moneda Y por lo tanto no habrías podido pagar todo este arsenal De repente todo el mundo quiere luchar